¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy febrero vamos a hablar sobre el día de Runenberg y os voy a hablar un poco por qué. Johann Ludwig Runenberg fue un poeta finlandés que nació el 5 de febrero de 1804 en Porvo, al sur de Finlandia. Su poema más famoso es el de Mame, que al español se traduce como nuestro país. Y es que una parte de este poema se conserva en el himno de Finlandia. Mame, laulu". <risa> Y por eso es tan importante este hombre Una cosa interesante es que su casa O sea, imaginaos de, del año 1800 por ahí eh, pues su casa sigue en pie allí, en Porvo y Porvo es un pueblo muy bonito que está a una hora en coche de Helsinki es muy bonito, yo he estado ahí a la orilla del río de Porvoyoki y bueno, en esta fiesta es una fiesta medio importante pues eh, se celebran varias cosas y es, se celebra hoy porque pues es, él nació el 5 de febrero y pues hoy es 5 de febrero pero entre esas cosas que se hacen en este día se come el Runenbering Tortu. Y es un dulce que está. Es un bizcochito, ¿vale? Un, bizcocho, un bizcochito muy húmedo, ¿vale? Pues eh, es de almendras y ron. Y encima tiene un anillo de azúcar de, de glaseado y encima. en el centro. Tiene mermelada de frambuesa. Entonces ahora lo vamos a probar a ver qué tal está. Bien así como estilo cupcake. Vamos a probar el Runenberg Tortu. Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a cortarlo así. Es como muy húmedo por dentro. Tiene como esta textura. Vamos a probar primero el bizcocho así solo. está bueno el bizcocho no está mal se nota ahí el saborcito de las almendras ahora vamos a probarlo con el azúcar y la mermelada mm. tiene un toquecito rico y bueno eh, se comen estos dulces porque se dice que la mujer de Runenberg se los preparaba para desayunar. Mmm, están muy buenos. Mm. Y en esta época se consigue fácilmente en cualquier supermercado que tengas cerca. Y si quieres lo puedes hacer en casa, solo tienes que bu buscar en internet. Runenberg in Tortu Recepti, ¿vale? Os lo pongo en la pantalla para que veáis cómo lo tenéis que buscar exactamente. Pincháis en uno y os aparecerá la receta en finlandés, solo lo tenéis que traducir y es facilísimo. Y si vais a Porvo, pues probablemente lo encontréis en cualquier cafetería porque lo tienen ahí, porque es una cosa así típica de Porvo y de Runenberg. Y bueno, acabando ya el vídeo de Runenberg, un vídeo así cortito pero que hacía falta porque pues ya sabéis que yo a mí me gusta hacer pues vídeos de tradiciones finlandeses igual que hice en Navidad, ¿os acordáis que hice muchos vídeos? Pues bueno, este febrero va a haber muchísimos vídeos de tradiciones porque este es, este, en febrero hay muchísimas fiestas, está San Valentín, está un vídeo que también... está muy, una fiesta... Que también tiene que ver con un dulce así que esperadlo porque está muy bueno todo febrero <risa> terminando con la historia de Runenberg pues él falleció a los 73 años en 1877 así que nada espero que os haya gustado este vídeo si alguna vez podéis probar los Runenberg in Tortu, probarlo porque están muy buenos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy eh, si os ha gustado, darle a like. Si no estáis suscritos todavía, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.